Veniría, princesita, mira. ¡Hola! Oh, wow. Uy, ¿y la vamos a querer? ¿Y a la vacuna? la batimos, quiere? ¿Manzanita sí? Uy,